Chacarera Inta es una obtención del programa de mejora de la Estación Experimental San Pedro, producto de cruzamientos dirigidos entre dos variedades, una variedad que se llama Ginart y otra variedad, SB4030. Chacarera eh, es un durazno de pulpa blanca, tiene la plena floración hacia finales de agosto y la cosecha se inicia dentro de los primeros 10 días de eh, diciendo de forma bien redonda, de, incluso hasta de polos aplanados, eh, el ápice es o, o levemente redondeado o casi plano, tiene un sobrecolor eh, rojo en la piel, ¿no es cierto? Este, atractivo, sobre un fondo blanco cremoso, cuando la fruta está bien madura en la planta. Tiene un peso promedio que está en los 150, 160 gramos y un requerimiento estimado en horas de frío de eh, 450 horas. Tiene como característica ser un durazno subácido. Es decir, es una fruta solo dulce y poco ácida. Eh, es de carozo semilibre, es decir, está parcialmente despegado de la pulpa el carozo y en cuanto a um, su comportamiento frente a los problemas sanitarios, plagas y enfermedades que son comunes en nuestra zona, cuando se encuentra dentro del marco de un programa sanitario estándar para la zona, se comporta eh, de manera adecuada.